¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Oh no! <laughs> Ella está triste. tarde volveríamos luchamos y pues ya siempre tendré esta venganza que luego se sienten un que luego llegan de Plata plata ¿Qué es esto parece que no creo ese es este este plato que guarda. No hago. Todo no Esa, esa mala idea, ¿verdad? ¿Qué es? Hay que cruzar. Ok, lo haré. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Stay alive, stay alive. ¡Ay! ¡Me lo ¡Pri, vamos! ¡Date prita! ¡Estoy bien! ¿Dónde estaba? ¡Banda! acá! ¡Sí! ¡Rick! ¿Dónde estás? ¡Ay, no, ya se fue! ¿Dónde, ¿Dónde se metió? ¡Ah! ¡Rick! ¡Aquí estoy! ¡Ay, Dios mío! ¡Casi me mato. Bueno, ¿a qué escapamos. ¿Dónde se, se, se escapa? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah no! ¡Es muy peligroso! ¡Suelva! ¡Ah! aparte de todo me muevo Muy, muy. Ay, muy bueno. Buena idea! ¡Quieres pelea cabeza de gallina! ¡Toma eso, ¡Toma ¡Está toma eso. ¡Ay, ay, ay! ay no, chicos! ¡Los jalones se están persiguiendo! ¡Propio! ¡Hay que subir en esto! subir! ¡Puede subir! ¡Sí, ayúdame! ¡Ah, ay, está bien! ¡Dios, tómala! ¡Gracias! ¡Ay, no! Cerca. cuidado. Tendremos que salir aquí. Vámonos. Vámonos freeze. ¡Caso, ¡Halo! ya voy!